Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz lunes para todos. Comenzamos la segunda semana de Pascua con la alegría que nos da vivir esta experiencia de fe. Vamos a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos del Señor. Somos muy muy bendecidos, mis queridos hermanos. Todo lo hemos recibido de Dios y qué bueno que podamos iniciar la semana dando gracias. Vamos a poner en la presencia del Señor también, nuestras intenciones, nuestros proyectos qué vamos a hacer esta semana, cuáles son nuestras prioridades pongámoslas las en manos de Dios Amén Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo del 1 al 8 había un dirigente judío del grupo de los fariseos llamado Nicodemo que fue a ver a Jesús de noche y le dijo Maestro sabemos que Dios te ha dado autoridad para enseñar porque nadie puede realizar las maravillas que tú haces si Dios no está con él Jesús le dijo, te aseguro que el que no vuelva a nacer no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le replicó, ¿cómo puede uno volver a nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede volver al seno de su madre para nacer otra vez? Jesús le respondió, te aseguro que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De la carne nace lo carnal, en cambio del Espíritu nace lo espiritual. No te extrañes de que te haya dicho que debes volver a nacer. El viento sopla donde quiere, oyes el ruido que hace pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con el Espíritu. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a iniciar a leer el capítulo 3 de San Juan. Este diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, un hombre, un maestro de la ley, que va de noche a visitar a Jesús. De noche, en medio de las dudas, de la oscuridad, este hombre busca a Jesús, busca la luz. Hay que nacer de nuevo, le dice Jesús. Nacer de nuevo. ¿Y cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Es la contrapregunta que hace el Maestro. Pues todo este, este camino, esta vida de Pascua, ha significado justamente nacer de nuevo. Encontrarnos con el Señor, con Dios, significa nacer de nuevo. Padre celestial, en tus manos me pongo. Te pido, Señor, que me dé la gracia de poder nacer de nuevo. Amén. Feliz día para todos mis queridos hermanos. Un abrazo.